Hola chicos, hoy les voy a explicar un ejercicio sobre el análisis de estructura por el método de nodo El enunciado dice si determinar la fuerza presente de la armadura de la figura Que es esta que está acá Y establezca si los elementos están en tensión o compresión Ahora bien, primero vamos a proceder a hacer el análisis del nodo D Que es este que está acá Entonces en el nodo D tenemos la fuerza AD, la fuerza CD y la fuerza de 500 libras Que es esta que está acá Con estas fuerzas logramos crear este triángulo donde sabemos que esta distancia la podemos calcular por trigonometría. Que sería la raíz de la suma de los catetos al cuadrado. Este me da como resultado 11,6. Ahora bien. La fuerza CD. Que es esta que está acá entre su distancia. Que es 8,4. Es igual a 500 libras entre 8. Que es esta fuerza que está acá entre la distancia. Que es esta misma que aparece acá. En la figura. Y la fuerza AD entre esta distancia que ya la calculamos acá, queda 11,6. Despejamos la fuerza CD y la fuerza AD. Ahora bien, la fuerza CD es entre 8.4 es igual a 500 libras entre 8. Resolviendo esto y despejando CD, tenemos que CD es igual a 525 libras. Y decimos que está en compresión porque las cargas están entrando al nodo D. Como se ve acá, la fuerza CD está entrando al nodo d. Ahora bien, la fuerza AD entre 11,6 es igual a 500 libras entre 8. Resolviendo esto y despejando la fuerza AD tenemos que la fuerza d es igual a 725 libras. Y es un, está en tensión ya que las cargas eh, salen del nodo D. Como podemos verlo acá, la fuerza AD. Ahora bien, el análisis en el nodo C. Tenemos la fuerza AC, la fuerza BC, la fuerza CY y la fuerza de 525 libras que calculamos previamente. Están entrando todos al nodo C. Entonces, siendo la sumatoria de las fuerzas en X, tenemos que la fuerza de BC menos 500, 525 libras es igual a 0. Despejando, tenemos que la fuerza de BC es igual a 525 libras. Y decimos que esta está en compresión porque las cargas están entrando al nodo podemos observar que está entrando al nodo entonces ahora procedemos a hacer el análisis en el nodo A donde tenemos la fuerza de 375 libras la fuerza AB la fuerza AC y la fuerza AD que ya calculamos previamente que es de 725 libras haciendo las sumatorias de las fuerzas en X tenemos que en X, menos 3 quintos por la fuerza de AB, menos 375 libras, más 8.4 entre 11,6 por la fuerza AD, que es igual a 725 libras, igual a 0. Despejando la fuerza AB, tenemos que esta es de 250, 250 libras y está en tensión ya que las cargas salen de este nodo A, como le podemos observar acá. Ahora procedemos a hacer la sumatoria de las fuerzas en Y, que sería menos 4 entre 5, entre 5 250 libras, más la fuerza AC, menos 8 entre 11,6 por la fuerza de 725 libras, igual a 0. Resolviendo y despejando la fuerza AC, tenemos que esta es de 700 libras y decimos que está en compresión porque las cargas entran al nodo A, como podemos observar acá. Y con esta me refiero.